¡Orden! ¡Orden en la sala! Muy bien, señor. Se le acusa de tener 5 suscriptores. ¿Es eso cierto? Sí, señoría, es cierto. También se le acusa de usar bots. ¡No, no, no! ¡Eso no! Y otras trampas para conseguirlos. ¿Es esto verdad? No he usado bots, pero sí que he usado eh, tr trampas o trucos, como por ejemplo, he hecho un corto con Cleverbot, también envié un, una video respuesta a JPL Rojo, para ganar audiencia se tiene que hacer de todo. Por favor, muy bien, continuamos, usted es culpable y deberá Pagar las consecuencias, que es seguir subiendo vídeos a este canal. Así que, que estoy condenado a subir más vídeos durante toda la eternidad hasta que pueda conseguir ser partner, ¿vale? Vale. Vale. vale